Saludos, soy Israel Vanguera y en esta hora les traigo un contenido Y es acerca de cómo eh, configurar Netflix para verlo en su mejor resolución Es un truquito que yo uso y es el siguiente Yo siempre me vengo acá a esta configuración Esto lo pueden hacer tanto en el celular como en el computador Lo que hay que hacer es simplemente activar esta opción de autodescargas activar esta opción de autodescarga y aquí en calidad poner la más alta aunque coja un poco más de espacio pero no se preocupen por ello ya que eh, miren cuando ustedes comiencen a ver una serie y dejen de, de, de verla los capítulos siguientes eh, las temporadas se van a ir descargando y a medida que ustedes ven todo ello automáticamente se va eliminando lo que ustedes ya hayan visto está configurado así entonces ustedes pueden ver Netflix aún sin tener internet Porque las series ya están descargadas Entonces, si ustedes comienzan a ver una película y no alcanza de la toda Cuando regresen, se la van a poder ver porque ya va a estar descargada Y una vez ustedes terminen de vérsela Netflix automáticamente va a eliminar Y así no se les va a llenar nunca el dispositivo Entonces, la mejor opción es activar esto y coger la mejor calidad y así van a ustedes a, a, a, a disfrutar de Netflix eh, de una forma bastante buena y así se van a relajar mucho mucho mucho y le van a sacar una buena le van a sacar, le van a hacer un buen provecho a esta plataforma lo otro es que si ustedes ven se ponen a ver eh, en las películas en, en línea eh, la resolución no va a ser la misma eh, La calidad del audio va a bajar mucho Y además de ello eh, Los fotogramas no van a correr del mismo A la, a la misma velocidad Más si se descarga Todo va a estar tal cual como eh, Lo subieron a la plataforma ¿Listo? Porque así no están conectados al servidor Sino que el, el equipo con el que ustedes están viendo Netflix está, eh, Va a estar funcionando como servidor Entonces la mejor opción es el hombre que trabaja para la compañía. La mejor opción es eh, configurarlo y permitir que Netflix haga el resto. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Es un truquito que les quería eh, mostrar. No sé si es muy sencillo, pero de verdad funciona. Chao, chao.